el primer día de la semana se apareció primero María Magdalena, de la que había echado siete demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros que estaba de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. Después se acercó en figura de otro a dos de ellos que iban caminando al campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás pero no los creyeron. Por último, se acercó Jesús a los once cuando estaban en la mesa y les echó una cara de incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado, y les dijo, Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. It